El Folclor Nacional en su máxima expresión a través de Alegría de mi Corazón. Maribel. Franco, ¿cómo está querido colega? Y bienvenidos y bienvenidas a todos nuestros amigos folcloristas y no folcloristas que siempre nos acompañan a este hermoso programa Alegría de mi Corazón. Y hoy justamente es un programa muy, pero muy especial desde Santa Cruz de la Sierra. Estamos en un lugar muy turístico, en la carretera hacia Cotoca, es el Jardín Botánico donde mucha gente viene y visita y ve de la naturaleza disfruta la fauna la verdad es muy pero muy hermoso aquí en santa cruz de la sierra y para ello te vamos a presentar en este programa especial todas las entradas folclóricas donde había estuvo presente y por supuesto en todo el país también estuvo había presente fuera de nuestra frontera Franco, comenzando desde la entrada hacia el Jesús del Gran Poder en la Ciudad de La Paz y también terminando recientemente en Buenos Aires. Más adelante vamos a estar detallando cada entrada. De esta manera te damos la cordial bienvenida. Arrancamos tu programa Alegría de mi Corazón. Franco, inicialmente comenzaremos con el Gran Poder porque nosotros Exacto. estuvimos presentes. ¿Cuál fue su experiencia? Por favor, contémosle a toda la gente. Eh, Maribel y para todos nuestros grandes amigos, por supuesto, eh, el, en cuanto a lo personal, fue la primera vez que estuvo presente en esta gran, gran eh, entrada como es eh, al señor eh, de Gran Poder y por supuesto fue una eh, fiesta bastante... Eh, bastante bonita, con mucha fe y devoción y más que todo el público que se dio cita la disfrutaron al máximo. Y nosotros muy felices porque hemos transmitido a nivel internacional y nacional todo lo que sucedía en la ciudad de La Paz en el gran poder. y de esta manera seguimos con más del programa Alegría de mi Corazón y vaya el cordial saludo para todo el folclorista y no folclorista que en este momento están pegaditos a su televisor como también a través de las redes sociales. Y estuvimos presente lo que es eh, la gran entrada a la Virgen del Carmen en Santa Cruz. Maribel. La verdad que es muy bonito recordar, como dicen, recordar es volver a vivir Y más aún que nosotros estuvimos transmitiendo desde Santa Cruz de la Sierra Junto a la Asociación de Conjuntos Folclóricos Virgen del Carmen Ellos hicieron la gran entrada donde muchos, pero muchas personas Miles de músicos y miles de bailarines estuvieron presentes bailando en el Cambódromo Aquí te mostramos programa alegría de mi corazón franco ahora nos trasladamos hacia la ciudad de cochabamba porque también había ya la televisión estuvo ahí transmitiendo lo que es la cultura y folclore y la verdad es que en Cochabamba se ve muchas pero muchas danzas, mucha gente que viene de Santa Cruz, de La Paz, de Tarija a ver este espectáculo de danzas de diferentes fraternidades y la verdad es que es muy pero muy bonito. Exactamente con mucha eh, organización, mejor dicho con mucha anticipación ellos se preparan para esta gran entrada como es eh, la Virgen de Urcupiña. y saludo para nuestros hermanos Potosino hasta Potosí, donde había ya la estuvo presente, Maribel Franco, exactamente como usted lo dice nosotros estuvimos ahí, demostrando toda la cultura y folclore, lo que sucedió sucedió en esa hermosa ciudad, donde están unos cerros impresionantes donde la gente llega eh, va a los lugares turísticos, y más aún en la entrada en devoción a San Bartolomé mucha gente se dio cita el primer día, donde diferentes comunidades se dieron cita ahí, de los pueblos también vinieron, bailaron la danza autóctona, lo mostraron vinieron con sus comidas tradicionales las bebidas, impresionante ya el segundo día fue diferentes morenadas eh, danzas de tobas salay ya la diversidad de danzas de esta manera aquí los recordamos Carlos, por favor acompañemos y aquí están los sur felicidades bienvenidos esto... corriendo con los osos. Ese osito más ágil que nosotros otros eh <risa> Miren, felicidades colegio particular Santa María presente acá en Zutillos do... bueno 2018 neko Definitivamente sobresaliente, seguimos en la fiesta de día 2018, con cuatro los periodistas, de historiador por las publicaciones que ha hecho en los últimos años una festividad decisivamente que representa había ya la presente en diferentes entradas donde siempre eh, difunde lo que es el folklore la cultura en sí de nuestra amada Bolivia Maribel Ahora nos trasladamos a la ciudad de Sucre, una ciudad muy pero muy hermosa donde diferentes eh, hermanos bolivianos vienen y se dan cita para ver el espectáculo de esta gran entrada en devoción de Bocina, la Virgencita de Guadalupe. También vienen desde Argentina, Brasil, porque les encanta, les encanta ver lo que bailan, los colores, los gritos, la alegría de todos los hermanos bolivianos que se dan cita en esta entrada. Veamos. de este hermoso lugar como es el Jardín Botánico y también Alegría de Mi Corazón estuvo presente en Buenos Aires, Argentina a través de Aviala Televisión. Franco, la verdad que fue una experiencia muy hermosa lo que nos contaba nuestra colega porque ellos estuvieron allá presente en Buenos Aires, Argentina. Imagínense, los bolivianos se hicieron sentir con la cultura lo que llevan en la sangre Exacto. a través de la danza, de la cultura, el folclore, las bandas, la música, los trajes que llevaron desde la ciudad de La Paz hasta Argentina a los pies del obelisco, imagínense, en pleno centro de Buenos Aires. Así que de esta manera te vamos a recordar lo que sucedió en este hermoso lugar como es Buenos Aires, Argentina, por nuestros hermanos bolivianos. Y vamos a probar esta rica.